Bueno, MESUP ha convocado una marcha que tiene que ver con la estatización de las universidades privadas y la gratuidad para todos los estudiantes de Chile. Porque creemos finalmente como universidad en la educación gratuita, en el control comunitario, en que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación de todos los chilenos. Creemos que es una buena iniciativa también que las universidades se sumen a esta marcha que estamos teniendo porque la educación pública tiene que ser gratuita para todos los estudiantes, sea del sector alto o sector bajo. Hoy día la marcha es importante porque marca un presente en lo que va a ser el, el periodo con, con que esté la, la nueva ministra Smith para ver si nos va a escuchar. Yo soy de la Universidad del Mar, queremos soluciones ahora, ya llevamos más de un año en crisis y esperamos que, que en este periodo, al menos, nos den una salida. Estamos todos unidos, estamos todos en la misma. Por eso, si ustedes ve, venimos muchos de la universidad para unirnos a esto. A ver. You yeah, don't yeah. yeah. ¡Viva la casa! ¡Viva